Bueno, pues Ascensa es una empresa con un portfolio bastante amplio y muy variado de productos que pienso lo pueden hacer mucho bien a todos los olivareros a solucionar un poco todos los problemas que, que nos surgen actualmente en el campo. Ascensa, ¿no? Farming Your Future.